Espera, espera, espera, no saltes. Vale, venga, salta. Seguramente vendrá gente. No, ya, salimos a la tarde. Está aquí viendo uno. Está dos. ¿Qué actividad sí, mi Su fusil azul aquí. Me equivoco de arma. En vez de curarme. Ahí Mira, ahí. banco de mejora. Por si tienes alguno. Espera, espera, espera, espera. Toma. Toma, toma. Cógelo y a ver si lo puedes mejorar a épico o algo de eso. Como tienes tanto. Y te dejo seis balas más. ¿Lo puedes sí, mejorar? A épico, sí, por 400. Por lo que tú veas. Épico es mejor, claro. ¿Ya? Pero vamos, sí, pero vamos, que... Espérate que salgamos vivos de aquí. Bueno, mientras estos siempre tienen pegándose tiros. Voy a mejorar la escopeta. Vale. Mejorar la escopeta. Madre mía, van a gastar todas las balas y no se van a matar Serán bots <risa> ¿Y no ves nada con el Franco? No, oh, si sí, estoy aquí dentro Los veo se Parece que se alejan Bueno, vale, desde aquí con el Franco No, estoy o sea, llegando Estoy en el muñeco de nieve Vale, pues aquí a tu espalda hay un Hay un cofre Se alejan Y esos son todos los datos que me da <risa> De frente Un cofre pero pero arriba no claro no sé dónde he visto la ¿Ha sido tú bueno madre mía cuando iba a pegar el tío recarga No sé dónde está el puto cofre, tío. ah, está arriba, uno tirado. Madre mía, lo que le ha quedado a ese, ah, le veo, le veo, vale, compañero está en el río. ¡No! ¿Mataste? Sí. Era un bot. Creo que hay otro. ¿eh? Eh, habrá que ver la zona, ¿no? Sí, echarle un vistazo, que yo voy a ver. A farmear lo que he matado. Como me gusta el oro gratis. Venga. Vale, pues. Por aquí no hay nada. Vamos, no veo a nadie. No, bueno, es que lo que había ya no lo hubo metido. ¿Dónde está la zona? Vale, bien. ¿Tienes curas? Tengo aquí botellas <coughs> de paz. Tengo una soda Yo tengo de... choque sitio. ¿Cómo se llama esto? Eh, al, al contrario <risas> No, no si sé, miraba a ver si esto estaba farmeado Tú tira, tira, yo te sigo vale no... Hay, hay... pelea por ahí a ver, seguro que por el puente, a ver déjame mirar estamos bien en la zona pues mira, súbete aquí a esta colinita a ver venir la ratita, ¿no? y se debería de ver algo quizás, ¿no? No se ve mucho. Madre mía, ya le veo. A ver cómo estamos. Bueno, estamos un poco alejados. Habrá que ir acercándose. Aquí hay rifle de franco en caso de que lo quisieras Pues sí Pues aquí Además tengo vale. el hueco justo Tengo un legendario ahí Si me tiro al río no me mato, ¿no? No lo sé No me mato, me cago en la puta al 67 Me he matado Sí, tengo aquí una soda ¿Tienes? Tengo aquí cositas Pues nos tenemos que.. que mover. Si necesitas escudo aquí hay cosas. Joder, mapa. Hacia... Me ha pasado lo mismo, tío. ¿Hacia dónde, tío? Hacia allá, ¿no? Sí, hacia dónde voy. <coughs> sí. ¿Estás pues es... muy lejos? Sí, un poquito. Vale hay bueno, que ir... hay, tirando, hay que ir como... como... ah mira aquí hay un como bote no va. vale guay, con el bote podemos cruzar un poco más rápido viene la zona, súbete. La, la zona y el tornado no no si sí, no no no no a que continúa, ¿eh? vale, vale, vale. ¡Uy! no no ese no no no no no no no De puta madre. Vale, bueno, por lo menos estamos en situación. Allí enfrente hay demasiados edificios. Demasiado sitio de camperos. Sí, es el Daily Planet ese. Vamos, las oficinas de lo de Spider-Man. Lo que pasa yo por ahí va a ser el de ata Poco se habla, eh. <risa> bueno, pues será cuestión de esperar un poco, ¿no? A que haya víctimas. Oye, te otra pinta. Hombre, desde aquí se puede observar el daily este. Qué pena, es que no nos podemos meter por ahí hasta que no sepamos la zona. Es completa azul aquí, tú. Tengo. ¿Y...? Bengalas. Bengalas... No sé si me las voy a llevar. Así, ah, a Chicharro, a uno. Es el espíritu. Hostia, ya se ha movido la zona. O sea que no es en el Daily... En el tight Tower, así. Pues podemos ir... ¿Aquí? Sí. Bordeando, ¿no? Sí, eso lo no de Pues me falta escudo, tío, no tengo escudos. Creo que yo sí. Eso, ¿no? Sí, por lo menos. Ver, Para agua. Déjame, déjame el spray. Pero así. Tengo, tengo 67, sí, ¿no? Luego te lo puedo volver, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, qué calorcito tenía. <risa> bueno, que donde dije Diego, Cógete el escudo. Pero no te emociones, que ¿eh? que me llevo a también. Venga, ya. Por ahí sí. se han oído tiros, lo has visto, ¿no? Espera, sube, sube. Sí. Estamos ya. Quedan 8, o sea 6. Pero hacia donde vas tú, hemos oído disparitos. Eh, tienen que salir porque la zona viene y nosotros estamos bastante bien. Y a ver por aquí... Por aquí hay tiros. Sí, ahí enfrente hay movimiento sísmico. Por aquí hubo la cadáver. Eh, has oído la tirolina, ¿no? Sí. Pero la tirolina, ¿dónde está? No tengo de puta idea. Aquí, aquí, aquí. Está aquí, está aquí arriba. Espera, le voy a tirar un. una bengala, tío. ¡Oh! ¡Ahí he le he dado! ¡Muere! ¡Ha cogido la tirolina! Ay, ¡Que me quemo! Uh, me quemo, me quemo, me quemo, me matas. <risa> pero tú, no te sé que cuando ella llama. Espera. Necesito. O sea, estoy muerto. Toma, toma. Uh, justo, justo. Uff, lo siento, pero te voy a gastar hasta el gas. <risa> Venga. Ya salió yo. Vámonos. A zona. Pero... Pero hay que vigilar la derecha porque están por ahí Nos han disparado, ¿no? Vaya coscón que le he metido De una, tú Un plátano a la puta basura Cúrame, amiguito, estará Cúrame, amiguito Vamos, te tiro la construcción Vale, cúrame que voy O sea, cúbreme, me cago en la puta Me he calentado <ríe> Pero tío He muerto <ríe> Pero por qué has hecho eso Yo que sé, me he calentado mata a la zona otra vez o va a matar la zona <risa> no, no tengo para curarme tío no no si sí, la zona y a ellos se van a quedar jodidos ¿eh? oh, no puedo no puedo coger nada tío huye huye huye huye huye huye y tu tarjeta que le de den por el culo a mi tarjeta tú huye eso es huye huye a la zona quedáis dos está ahí abajo está ahí abajo está ahí abajo no te precipites, está curándose. ¿Eras malo? Si se estaba casi quieto. Bueno, no dónde estás. Se va a quedar quieto, se va a quedar quieto. Espera, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ahí es! ¡Oh! <risa> ¡Oh! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Yo sé que, espera, espera. Ay, no me da tiempo a celebrarlo. Puta bot. Buenísima. camochas! <risa> hiciste, hiciste bien, Natanos, eso te han quedado congelados. No, lo sé, descongelado. He he muerto, he muerto por la por la causa. Sí, sí. <risa> Sí. pero yo no esperaba que te lanzaras ahí tipo Rambo, pero tío. No. No, no, no. no. eh, disparando, esto el... lo he visto en película. Qué guapo, tío. Hasta ahora, una teníamos que ganar.